Tenemos entrevistas, eh, vamos a hablar también de obras, de trabajos que se desarrollan. Y es que estamos muy cerca del aniversario del Departamento de Ororo, este 10 de febrero, para ser precisos, estamos a días nada más. Y vamos a conocer parte del trabajo y es un gusto que nos acompañe hoy el eh, director del FPS del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Vladimir eh, Sánchez, en los estudios. ¿Cómo está Vladimir? Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, eh, buenas noches, siempre es un placer estar Acá en los programas en Aviayala no, Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto que nos haya acompañado y precisamente para conocer estos datos, ¿no? Porque es, empiezan como FPS a trabajar en, en cada uno de los departamentos. Tienen proyectos que, que han llegado de verdad a todo, a todo el país. Eh, si hablamos de Oruro, por ejemplo, ¿cuáles son esos indicadores, Vladimir? A ver, eh, el FPC sí trabaja en los nueve departamentos. Es por eso que cuando hay una efemérides de un determinado departamento, nosotros comunicamos el trabajo que estamos realizando. El 10 de febrero se conmemora el 203 aniversario de una gesta libertaria importante en el hoy departamento de Oruro. Es por eso que nosotros también presentamos el trabajo que realizamos conjuntamente con el Gobierno Nacional, las, los ministerios, la gobernación y los municipios. Es un trabajo conjunto que realiza el FPS. En la gestión del presidente Evo, hemos estado trabajando en Oruro, se ha hecho una, una inversión que sobrepasa los 800 millones de, de bolivianos. Yo diría que un 50, un 60% de estas inversiones se ha estado dedicando en lo fundamental a la dotación de agua potable y al riego. Eh, en la constitución política del Estado está planteado de que el agua es un derecho fundamentalísimo para, para nuestro país y en ese contexto el gobierno del presidente Evo crea las condiciones para que tengamos un me mejor acceso al agua. En sentido general, el gobierno se ha planteado para la gestión 2015-2020 llegar a una cobertura del 90%. ¿no? Estamos, estamos trabajando en eso, varias instituciones, entre ellas el FPS, y podemos decir que en, el caso de, que en el caso de Oruro, estamos en un 85% de cobertura. En 2005 la cobertura era del 74%, hemos avanzado muchísimo. Este año yo estoy convencido de que vamos a llegar a esa cobertura del, del, 85, del 85%. Ya nosotros como FPS y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tenemos programado la ejecución de, de 71 proyectos uh -huh. en todos los municipios del del municipio de, en todos los municipios del departamento de Oruro con una inversión que sobrepasa los 132 millones de bolivianos pero no es lo que vamos a hacer esto es lo, no solamente es lo que vamos a hacer sino lo que hemos hecho concretamente con el programa Mi Agua ¿no? okay. eh, hemos ejecutado 240 proyectos y se ha beneficiado a 178 mil personas ¿No? estamos hablando de... en todo el departamento sí. es uno de los indicadores importantes que tenemos que hace que la cobertura de agua potable haya subido tanto en este departamento el agua potable significa muchas cosas para la gente que recibe eso es salud no es cierto eso yo le iba a decir eh, mis disculpas que le corte eh, Vladimir porque eh, Agua potable eh, no se, tenía una gran cobertura de agua potable en sí en los mismos municipios y en las mismas capitales. Ahora me está hablando de casi llegar al 85%, pues, ya hemos pues, llegado han 85%. llegado al 85%, entonces falta un 15% de una cobertura total y eso es lo que se está buscando. Pero eh, nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Sí, porque eh, si nosotros nos colocamos en el lugar, ...de las personas, en particular en el área rural, que no tenían, que no tenían agua. Ellos tenían que caminar muchísimo para ir a, a una fuente de agua. Por lo general, esa fuente de agua estaba contaminada. Entonces, esto traía problemas a la, a la población. En este momento, lo que se puede decir, que sí, este crecimiento importante que había en la cobertura... ...se está reflejando en, el, en una mejor calidad de vida y una mejor salud. ...pero no solamente en el marco de, la de agua, del agua, este hemos estado trabajando... ...este, hemos estado trabajando también, riego. Uh -huh. ¿Sí? Y en riego sí hemos avanzado también, muchísimo, ¿no? Está programado, diríamos, eh, eh, llegar a una cobertura importantísima... ...pero el dato que te quiero dar, para que la población se pueda dar cuenta... ...es que en la gestión del presidente Evo, en riego, en sentido general, en Bolivia... Hemos hecho lo mismo que se ha hecho antes de la gestión del presidente Evo en la República, en la colonia. Incluso nosotros ya teníamos riego con los pueblos, con los pueblos ahí originarios ¿no? de, de Bolivia. En la práctica hemos duplicado la cobertura de riego en en Bolivia el 2005 nos llegaba, llegaba a unos 200 unos 225 mil hectáreas. Ahora estamos en unas 450 mil en todo Bolivia. En Oruro en Oruro también hemos, hemos avanzado hemos avanzado muchísimo con con el programa Mi Riego. Hemos incorporado más de 9 mil hectáreas y una parte significativa de estas hectáreas son hectáreas que tienen riego tecnificado. ¿Qué significa riego tecnificado? En la práctica significa ahorro, significa mayor productividad, significa mayor alimentos. Y aquí me enfoco directamente en el riego. ¿no? El riego es parte de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria que está desarrollando nuestro gobierno. En esto ya diríamos, ya se ha logrado, tenemos logros importantes, yo creo que ya el tema de seguridad alimentaria lo hemos logrado, estamos trabajando para incorporar valor agregado a la producción que tenemos. ¿Mm? Eh, y eso se puede ver en indicadores que la población la siente. Hace varios años que no tenemos problemas de inflación en alimentos y en general no hemos tenido. Hace muchos años que no tenemos desabastecimiento de ningún producto de origen agropecuario. Entonces es que ya tenemos resultados concretos ...y estas 250 mil nuevas hectáreas que se han incorporado a riego... ...nos están asegurando también alimentos para la población... ...más papa, eso significa más papa, más verduras... ...garantizar la producción ¿no? eh, garantizar la seguridad... Ese, es, ...ese es un dato, uh -huh. ese es un dato significativo... ...y si bien es cierto que la inversión de riego se hace en el área, en el área rural... ...pero los beneficiarios, una parte de los beneficiarios importantes... ...son los que vivimos en el área urbana. Esos efectos están acá, de hecho, ¿no? los beneficios de, de, del mismo. Es, evidentemente, hablar de riego es, es muy importante, hablar de agua, de agua potable... ...pero hay también otro, otro tipo de, de proyectos que trabaja el FPS, en este caso en Oruro, por ejemplo. Bien, en los, últimos, en los últimos años hemos estado desarrollando proyectos... ...que te combinan varios factores. Uh -huh. ¿no? En el marco de la generación de empleo, hemos estado trabajando... ...el programa de enlosetado. ¿no? En Oruro se está, se está desarrollando en este marco de la generación de empleo... Esto ...estamos trabajando, eh, diríamos, articulados con el Ministerio de, de Planificación. Se ha hecho una inversión importante de 40 millones de bolivianos... ...en esta primera, en esta primera fase. Hay una inversión del gobierno central... ...de 35 millones de bolivianos... ...y el resto es un aporte... ...del municipio... ...no... Eh, ...se ha logrado en los Setar ...casi 17 kilómetros... ...y estos 17 kilómetros... ...nos permite unir... ...barrios que están... ...diríamos un poco alejados... ...del centro de Oruro... ...pero ya con este en los Setado ...ya tienen vías expeditas... ...ahora qué... ...cuál es el impacto que tiene que tiene el en los setados eh, primero que te genera que te genera empleos decíamos esa edad más de 5000 empleos no temporales se ha generado con este con este con este programa y ese y el empleo te genera a la vez ingreso ¿no? entonces estos pobla esta, esta gente que está trabajando por lo general vive en los barrios donde se está los setados esos ingresos los invierte directamente en la economía del barrio. O sea, tiene un efecto multiplicador esa economía en el área donde se enloceta. El otro, el otro efecto importante es de que ya con el enlocetado también disminuyen las enfermedades, porque los niños y las personas tienen que, cuando están transitando por esas calles, antes estaba lleno de polvo en la época, en la época de, diríamos en la época de lluvias barro, ahora ya no hay, ¿no? está completamente en los setados, eso mejora la calidad de vida. Y hay otro componente también que es, que es importante, y que es por eso que la población aprecia mucho, es el hecho de que ya cuando se llega con el los esos barrios que por lo general están en el área periférica, de las distintas ciudades y en este caso de Oruro ya son son áreas que tienen servicios de alcantarillado de agua potable ¿no? por supuesto energía energía eléctrica en muchos lugares gas y el este hecho de incorporar en el roseta hace que se valorice las viviendas ¿no? claro entonces la población se siente Crece. se mm -hmm. siente claro satisfecha por este tipo de por este tipo de programas en el caso de Oruro uh -huh. eh, nosotros hemos beneficiado a más de 61 mil personas, ese es el impacto, ese es el impacto que tiene uh -huh. de hecho eh, hay todavía eh, proyectos, si bien y son, son estos datos que nos que nos va señalando en lo que se refiere a Oruro, eh, hay otros que se están proyectando, si nos puede ser un resumen de aquello también de lo que se está trabajando y de lo que se va a entregar bien eh, el el presidente Evo, por lo general, uh -huh. tiene la, la costumbre de, en, en el aniversario de un departamento, estar en este alrededor de una semana. Uh -huh. O sea, gober, gobierna desde este, ese departamento. Desde el departamento, evidentemente. ¿no? Y en la entrega del, del enlocetado que se hizo en Oruro, él ya anunció una segunda fase para la ciudad de Oruro. Y se van a invertir inicialmente unos 70 millones 70 millones de bolivianos y una vez concluida otros 70 millones de bolivianos. Por tanto, este programa va, va a continuar. Al igual que te decía anteriormente de que ya vamos a comenzar a ejecutar, vamos a comenzar a implementar 71 proyectos de agua potable en Oruro, con una inversión que sobrepasa los, los 132 millones. Pero... También, ¿no es cierto?, el FPS está trabajando con el Ministerio de Salud en Oruro en la supervisión de un hospital de tercer nivel, de segundo nivel, que es el hospital de Chayapata. Este hospital de, de segundo nivel plus ¿no? va a tener una capacidad, va a incorporar 101 camas, que significa que 101 enfermos se pueden hospitalizar, es una inversión es una inversión importante, so, sobrepasa los los 100 millones y se está incorporando diríamos como criterio un criterio importante 14 nuevas espe o sea, especialidades que van a, que van a beneficiar el, a más de ahorita te no recuerdo el dato o sea, van a, van a beneficiar a más de 11.000 personas. Que son esos vetales, según que son me, claro, no. que son que son del que son de la zona, uh -huh. y ¿cuál es el impacto que va a tener en este programa, con este programa del SUS, que ya muchos de los enfermos no van a tener que ir a la ciudad de Oruro ¿no? Van a ser derivados directamente, de acuerdo al tipo de enfermedades que tiene, a este hospital, y se los va a atender, y es importante, ¿no? La, la atención que, que se va a brindar, yo te puedo decir, ¿no es cierto? De que, entre estas tres especialidades eh, se va a incorporar medicina tradicional, medicina interna, terapia intermedia, oftalmología, ginecoptetricia pediatría, urología, cirugía general, hemodiálisis, que es un aspecto importante uh -huh. que hubo una que demanda significativa uh -huh. ¿no? de la población. Después, fisioterapia, telemedicina, este también es un elemento importante. Eh, a veces, ¿no es cierto?, la población no conoce. La telemedicina se ha ido desarrollando, en, en, diríamos, a pasos a gigantes en, en, acá en Bolivia, a partir del satélite tupac ¿No? o sea Es una instalación específica que tiene con equipos también precisos para este tipo de trabajo y médicos que están en hospitales de tercer nivel, de cuarto nivel, pueden apoyar a estos médicos que están trabajando en este hospital, en el diagnóstico, incluso en la operación. ...por los equipos que tienen... ...o sea, ese, ese es un servicio importante también... Que, el, ...que va a brindar este hospital... ...traumatología... ...y también se va a contar con... ...con muchos equipos... ...para poder hacer, para poder hacer el diagnóstico... ...rayos X, etcétera... ...entonces podemos, podemos decir que... ...nuestro gobierno... ...está trabajando... ...en crear las condiciones... ...para dar ese salto... ...importante... ¿No? que se ha planteado que este año se va a invertir una de determinada cantidad de, de recursos son más de 200 millones de dólares y el próximo vamos a tener con una infraestructura hospitalaria importante, no solamente hospitales de, de segundo nivel, de tercer nivel, incluso de cuarto y con equipo médico que va, que va a atender a todas las especialidades nosotros conocemos que se está ¿No? Se está preparando a médicos, a especialistas para que vayan a trabajar en este hospital. Hay un componente importante para poder calificar y diríamos, o darles la, los conocimientos necesarios en el manejo de los equipos, porque son equipos de última generación que están llegando al hospital de Chayapata. Quiero agradecerle por darnos estos, estos datos, Vladimir, este, este resumen y, y, y es evidente. Siempre se ha ido mostrando en cada FMRD el trabajo que se ha desarrollado en cada uno de los departamentos, porque como es PIC, también han estado eh, con este de, con, con las obras, con los programas en, en los nueve departamentos. Muchísimas gracias, Vladimir. Siempre bienvenido a Vía a la Televisión. Gracias, Gabriela, por la, por la cobertura y nosotros estamos ahí prestos a las invitaciones que nos van a hacer. Tenemos como metodología de trabajo informar lo que estamos haciendo, como te decía antes, cada efemérides de los nueve departamentos y también del aniversario de Bolivia. Muchísimas gracias. Vamos a estar esperándolo siempre. Vladimir Sánchez, director del FPX, acá en los estudios de Avilla la Televisión. Vamos a una pausa y ya retornamos.